buen amanecer para cada uno de ustedes, que Jesús amor los bendiga grandemente. El Señor nos regala un día más en su presencia y esto es motivo para decirle gracias Señor por tu infinita bondad para con nosotros. Ponemos este nuevo día en tus manos de Padre. Danos la gracia de permanecer en tu presencia para poder ser testigos creíbles. Caminemos también de la mano de nuestra Madre, María Santísima. Oremos, oh María, tú resplandece siempre en nuestro camino, como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación del pueblo romano, sabes lo que también nosotros necesitamos, y estamos seguros de que lo conseguirás para que, como en Caná de Galilea, valgan la alegría y la fiesta después de las pruebas. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén mayo es el mes que la iglesia universal dedica a la madre de dios la bienaventurada virgen maría es un tiempo propicio para renovar el amor que todos los bautizados debemos profesar por ella que dios eligió desde la eternidad para ser madre de cristo el verbo hecho carne para redención del género humano. Dios quiso crear al calor de una madre como María y ser cuidado por ella. ¿Cómo vivir este mes de mayo de las manos de María? Pues le podemos preguntar a ella. Desde el Magnificat nos enseña cómo vivir este día a día. El primer lugar primero a Dios y dando gracias por todo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Esa primera parte de la oración nos puede ayudar muy especialmente en estos momentos duros por los que podemos estar atravesando. Y en segundo lugar, mirando al mundo tal y como Dios lo mira. Yo creo que, que en eso la Virgen María es una experta y nos puede ayudar mucho. El Señor hace proezas en su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Esta es la Virgen María que nos puede ayudar en este tiempo a vivir un cristianismo centrado en Dios, que tenga como clave al Señor y que se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza y que sepa abrazar a todos en este tiempo de ideologías, que lo único que pretende es separarnos ponernos a unos en contra de otros privilegiar a algunos por encima de los demás nosotros abajo con los últimos como el señor y su madre nos enseña a vivir vivamos así este mes de mayo por otra parte quiero compartir con ustedes la palabra de dios correspondiente a este día el espíritu pascual se ve unido al espíritu de aquella primera comunidad de discípulos que entendieron que el mensaje de la buena noticia no lo podían retener para sí mismos, sino que es palabra de extorsión, sentido, vida para gente que se encuentran apagados por la oscuridad del mundo de este modo el hilo conductor de las lecturas de este día trata de presentarnos lo que es la raíz del cristianismo jesús como modelo maestro que a través de su encuentro planifica tu vida y te envía a la misión de evangelizar pablo puesto en pie comienza ese discurso con el que trata de llevar luz a sus vidas y fuego a sus corazones. Pablo, como enviado, no hace otra cosa que hablarle al pueblo de la historia de la salvación con una serie de hechos concretos e imágenes, cita lo esencial y de este modo, se reactiva en el corazón el auxilio, la fe en Dios. En ese auditorio, por las mismas adversidades que están pasando, el auditorio que escucha a Pablo pasó también el pueblo elegido de Israel. Hay la misma necesidad de encontrar un sentido ante la prueba, ante la dificultad, duda, miedo enfermedad por tanto escucha al Señor tu Dios el enviado habla predica Dios te creó te llamó a la existencia escucha el clamor de tu corazón porque no se desentiende de tus sufrimientos de tu proceso o heridas sabe de ti te saca de la esclavitud en la que te encuentras con brazo potente acompaña tu día a día tu rutina tu pesado día pidamos hoy al señor que nos permita experimentar cada día con mayor fuerza a jesús como salvador a reconocer en él el sentido, la clave y la alegría más honda de nuestra vida. El Evangelio hoy también nos deja a medio camino entre la escena del lavatorio de los pies con la explicación que Jesús da a sus discípulos en torno a ese gesto insólito. El relato de la traición de Judas. En este pasaje evangélico, el maestro nos invita entrañablemente a ser fieles a su amor, a no dejarle solo o no fallarle. Judas es aquel quien el Señor dijo, el que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Ese apóstol no abrió su corazón a Jesús, no lo abrió de par en par, no creyó en el Hijo de Dios y prefirió el camino del egoísmo y del amor propio. Ser fiel a Jesucristo significa creer en Él cuando la sombra de la cruz se acerca a las pruebas de nuestra vida. Creer en el Señor es acoger a quien Él envía. Comienza Jesús corroborando lo que acaba de decirle. Lo que he hecho con ustedes, háganlo ustedes unos con otros. Nos sitúa ante las actitudes fundamentales en la vida, servicio, entrega, fraternidad, igualdad aquello que él ha vivido libremente, desde el descubrimiento de lo que el Padre desea, nos invita a vivirlo a cada uno de nosotros. Nunca como una obligación o un peso que lo despojan, de su auténtico valor, sino como algo que surge de lo profundo de nosotros mismos, porque vamos haciendo la experiencia de que vivir desde esas actitudes es la fuente de la felicidad. Con todo, y sabiendo que cada uno de ellos hemos sido elegidos por el Señor, el esto introduce quizás sin que entendamos muy bien la, tra la transición, la primera alusión de Jesús a la existencia de la traición y la infidelidad en el seno mismo de aquellos que eran los suyos. Misterio insondable de la libertad humana que se resiste a aceptar el discurrir de la historia y decide lanzarse por los propios derroteros, tal vez buscando sus intereses o quizás con la convicción de que se está haciendo lo que más conviene. Judas en su momento, y puede que nosotros en otras ocasiones perdemos la conciencia de que se Separarse del Señor Jesús supone cerrar las puertas a la posibilidad de la plenitud. Cristo camina hacia el Padre porque el Padre le envía, convierte en camino a quienes él envía. De manera que quien recibe a los enviados por Cristo les recibe a él y al Padre. Es por ello que que la iglesia, cuerpo de Cristo, es llamada la plenitud de aquel que todo lo llena, de todo en todo, Efesios 1.23. Es por ello que la iglesia enviada por Cristo es la encargada de dar a conocer ahora a los principados y a las potestades en los cielos las las múltiples formas de la sabiduría de Dios. Efesios 3.10 La iglesia no es más que quien le envía. Ella está obligada a ser fiel testigo de su Señor. No tiene autoridad para cambiar sus palabras. No tiene autoridad para manipular sus enseñanzas. Quien así lo crea, y sobre todo, quien así lo intente, de forma pertinaz debe ser arrojado fuera. El Señor, además, insiste en una de las máximas. No basta saber lo que dice, hay que ponerlo en práctica. No basta creer, hay que obrar, y creemos y obramos porque la gracia nos lo concede en el evangelio nos encontramos en el marco de la cena de despedida de jesús con un texto que forma parte del relato del lavatorio de los pies con esta acción jesús quiere dejar claro a los apóstoles que el servicio es la misión a la que están invitados queda claro la identificación de que se crea entre Dios, su enviado, y los que se comprometen con su invitación. Las acciones son las que establecen el vínculo que los une. La cena empezó con el gesto simbólico y elocuente del lavatorio de los pies, esta es la gran lección de fraternidad y actitud de servicio para con los demás. Juan interrumpe la narración de la escena del lavatorio de los pies para comentar el alcance de este gesto. Lo que Jesús ha hecho y está haciendo no es una teoría abstracta o piadosa, sino una instrucción autorizada y obligatoria. Siendo el Maestro y el Señor, se ha hecho esclavo de todos. Y si la comunidad de discípulos reconoce en Jesús a su Maestro y Señor, también debe sacar las consecuencias de esa confesión, sin contentarse con una simple confesión de labios. No es elección de la comunidad seguir o no esta actitud de Jesús. Aceptar a Jesús como Maestro y Señor nos lleva a seguir su ejemplo en un compromiso de amor hasta dar la vida. La vida del discípulo es un servicio hasta la muerte. Servicio hasta la muerte del tiempo, del dinero, de comodidad, de razón humana, de sentimientos. Como el criado no es más que su amo, la cruz, el servicio y a los demás hasta la muerte de nuestro tiempo de nuestra comodidad es donde se manifiesta y se descubre el poder de cristo resucitado y donde se puede tener experiencia del yo soy de jesús en esa noche junto con el anuncio de la traición deja claro de que así como el padre lo ha enviado a él él no él los envía a ellos al mundo el que recibe a los enviados de cristo los recibe a él y por tanto recibe al que lo ha enviado al padre jesús es el salvador y la única manera de demostrarlo es dejar que sea entregado a la muerte. Jesús anuncia que su muerte es el momento característico de la revelación de Dios. El mismo Jesús que encargó que celebráramos la Eucaristía en memoria suya, también nos encarga que lo imitemos lavándonos los pies unos a otros, ya que comemos su cuerpo entregado y bebemos su sangre derramada, todos somos invitados a ser en la vida personas entregadas al servicio de los demás. En Jesús las palabras son ratificadas por su hacer, quien es receptivo a sus palabras y a su actuar recibe también a quien lo envió. Dios, su Hijo y sus discípulos serán uno solo. Sus vidas en el amor son el parámetro para evaluar la veracidad de esta unidad. Actuar como Jesús actuó. Será la mayor dicha que puede alcanzar el hombre. Sentirá en su interior la alegría de conocer verdaderamente a Dios, que es libertad, armonía, solidaridad y justicia. Será el fin de una existencia sin sentido, de un vivir por vivir. En la sociedad de la imagen y de la comunicación, esto no es un mensaje a transmitir, sino una tarea a cumplir, a vivir cada día. Resuena fuertemente la palabra de Jesús. El criado no es más que su amo. El discípulo está llamado a seguir a su maestro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 Seguir al ejemplo del Señor no es repetir ritos, sino configurarnos con sus mismos sentimientos. Es cuestión de amor y servicio, entrega y renuncia, obediencia y abajamiento. Dios es amor como nos recuerda San Juan, y la medida del amor es amar sin medida, observó san bernardo con el gesto del lavatorio nos habla de servicio de entrega de sí mismo hasta dar la vida haciéndose el hombre para los demás el señor más de una vez ha invitado a los suyos aprendan de mí que soy manso y humilde mansedumbre y humildad nos invita a amar como Él nos ha amado. El pasaje de hoy nos, res, nos resalta tres actitudes a tener en cuenta. Primera, que somos servidores de Cristo y no amos. Ser discípulo de Jesús, seguir sus huellas, es don y tarea. Es una gracia que nos viene de lo alto, y también un camino, un estilo de vida que estamos llamados a vivir. Así como Él se arrodilló ante los discípulos y se abaja hasta nosotros, nosotros estamos llamados a poner y poder también abajarnos, arrodillarnos ante los hermanos, reconociéndonos hijos amados y, por tanto, también hermanos entre nosotros. El servicio, la fraternidad, la humildad, tendría que ser la característica más sobresaliente de todos aquellos que queremos seguir a Jesús. En primer lugar, porque Él nos dejó su ejemplo, dando la vida y, además, porque Él mismo nos lo deja como tarea. Sin embargo, ¿cuánto nos falta? Seguimos como sociedad todavía buscando no tanto servir, sino mostrar que somos más que tal o cual. Seguimos enfrentados sin poder reconocernos hermanos. Incluso en nuestras comunidades cristiana. Pasa a veces que queremos ser o nos creemos más que los demás y lo manifestamos, no en el servicio, sino en el poder. Ningún siervo puede ser más que su Señor, ni el enviado más que quien lo envía, dice el Señor Jesús. Y ustedes son todos hermanos. Mateo 23, 8. Dios nos regale la gracia de poder por medio de Jesús y de María de poder siempre reconocernos necesitados y servidores enviados. Seguimos a Jesús porque necesitamos de Él siempre sirviendo en la humildad de los hermanos porque dándonos nos hacemos dichosos porque Él nos llena de vida. Danos, Señor, un corazón grande para amar. Danos un corazón humilde para servir, siguiendo tu ejemplo. El siervo tiene que imitar lo que hace su amo, el discípulo lo que ha aprendido de su maestro. Ellos han visto Cómo Jesús se ha ceñido la toalla, ha tomado en sus manos la jofaina y ha ido lavándole los pies uno a uno. Es lo mismo que tienen que hacer ellos. Dichosos ustedes si lo ponen en práctica. También empieza a anunciar cómo uno de ellos, Judas, lo va a traicionar y repite la idea de que así como el Padre le ha enviado a Él, Él les envía a ellos y a este mundo. El que recibe a los enviados de Cristo, les recibe a Él, y por tanto recibe al que lo ha enviado al Padre. La afirmación de la identidad de Jesús se repite también aquí, para que crean que yo soy. Es fácil admirar el gesto del lavatorio de los pies hecho por Jesús y reflexionar sobre cómo ha entendido Él la autoridad. No he venido a ser servido, sino a servir, pero lo que nos pide la palabra de Dios no son afirmaciones lógicas y bonitas, sino el seguimiento de Jesús, la imitación de sus actitudes. En este caso, la imitación en nuestra vida de cada día, de sus actitudes de servidor de los demás. En la Eucaristía, dándosenos, como pan y vino de vida, Jesús nos hace participar de su entrega de la cruz por la vida de los demás. Él mismo nos encargó que celebremos la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. ¡Qué bien enseña Jesús! Nos enseña la verdadera humildad, tan sencillo como ponerse en su sitio. La humildad no es ir todo tímido, hablando en voz baja, desconfiado, nada de eso. Muy bien decía Santa Teresa de Jesús, Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande, no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. Es decir, ponerse en su puesto. Sé que soy una criatura débil, pues me pongo en su lugar. Esto no quiere decir que no se acepten las virtudes que tenemos, porque sería ofender al que nos las regaló. La Santísima Virgen María los puso en lugar y lo supo intuir muy bien, por eso en el Magnífica María reconoce las maravillas que ha obrado el Señor en ella. Se reconoce como criatura que ha recibido unos dones de Dios especialísimos, sin dejar de vivir la humildad. Yo no me imagino a María timorata y desconfiada, todo lo contrario, me, ha, me la imagino más alegre que una castañuela pero con la alegría profunda del alma maría tiene que ser la alegre porque un santo triste es un triste santo dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes a sus familiares, a cada sacerdote, seminarista, consagrados y consagradas y nos ayude a ser fieles. El pasado domingo hemos celebrado y orado en la fiesta del buen pastor y nos alegra sobremanera la noticia de la ordenación sacerdotal de cuatro nuevos sacerdotes de Santiago. Sábado primero de julio a las nueve de la mañana. Andy, Edward, Héctor y Regino, motivo de alegría para todos y nuestro compromiso de oración por ellos. Gracias, Señor. Al querido Padre Baltasar Santana oramos por su hermano Radamés en su situación delicada de salud. Que el Señor Jesús y María Auxiliadora lo. As, iga, asistiendo tanto a él como a toda su familia. Buen día tenga cada uno y cada uno de ustedes.